¿Es verdad que hay erotismo en las iglesias católicas? La palabra erotismo y santidad son completamente opuestas. El erotismo es muy mal visto por la religión católica, en este caso ya que nos remite a tentación y esta a su vez a pecados carnales. Mientras que la santidad es el espíritu reivindicado, limpio de pecado. La pregunta que hoy nos haremos es si existe erotismo dentro de la iglesia católica. Esto nos llevará a un viaje que no muchos conocen, completamente censurado e incluso aberrante, ya que la historia de la que hablaremos nos arrojarán pruebas que no creerás que existen. Si son religiosos les aconsejo que no vean el siguiente video, pero si son religiosos y además cultos y quieren conocer más sobre estas extrañas historias, se los recomiendo bastante, así que comencemos. En capiteles, cornisas y canecillos, el arte sacro esconde sus escenas más calientes. Forman parte de los variados ejemplos de arquitectura erótica que pueblan las iglesias. Son imágenes moralizantes que tratan de mostrar los vicios contra los que hay que luchar. El arte erótico habla de vicio y los pecados capitales a combatir. Estas imágenes aparecen contrapuestas a otras que hablan de salvación retención, pureza y penitencia. La iconografía más obscena se deja fuera de los templos sagrados en el perímetro exterior de las iglesias. Comenzaremos con las obras menos escandalosas hasta las más perturbadoramente eróticas. San Bernardo afirma que cuando el hombre llega al grado de amor más puro, Cristo viene a visitar la interioridad de su amada, es decir, el alma humana. Para ilustrarlo podemos citar la pintura de Carlos de Villalpando, en México, en el siglo XVIII, que se conoce como Pasaje de la Vida de Santa Catalina de Siena. Se puede leer al pie del lienzo el comentario siguiente. Visítala a su divino esposo como médico celestial, y le aplica a beber de su sagrado costado el néctar de su sangre preciosa, con que embriagada queda buena y santa. Las metáforas expuestas aquí transponen la experiencia mística de la santa. Recibe la visita de su celestial esposo y queda embriagada de amor al chuparle la sangre de su costado similar a una madre amamantando a su hijo. Esa imagen de Cristo que da de beber la sangre que sale de la herida de su costado tiene un origen medieval. Como lo señala Caroline Walker, el cuerpo de Cristo era una visión por ciertos autores espirituales como femenino, ya que podía alimentar y dar vida haciéndose así un símbolo alimenticio. En este sentido, algunos teólogos medievales presentaban esa herida como un seno, lo que hace de esa visión de la carne sangrienta lactante de Cristo un símbolo de profunda humanidad. Este vitral que vamos a comentar está en la Catedral de Borges, Francia, ahora presenta a la Virgen del Apocalipsis amamantando al mismo tiempo a dos ancianos. Esos dos personajes son dos profetas del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Los dos son santos e ilustres varones de la Biblia. El uno mereció recibir de Dios las tablas de la ley y el otro subió al cielo en un carro de fuego. Claramente la imagen es una alegoría, pero para quien no sabe esto, este es agradable ver a dos viejos ser amamantados por la Virgen. No sé ustedes, pero yo he visto algunos memes con indigentes y la verdad se ven muy feos. Según el significado es que para llegar al paraíso donde reina en su trono la Virgen, los profetas han tenido que transformarse en niños. Y al haberlo logrado se les ha permitido el ingreso al cielo. Su recompensa es esta escena de lactación, donde la Virgen les brinda sus pechos. Analicemos ahora este lienzo llamado Lactancia de San Pedro Nolasco, obra de Ignacio Chacón de 1663 y que se encuentra en el Monasterio de la Merced en Cusco, Perú. Es el ejemplo perfecto que ilustra lo que he comentado anteriormente. La Virgen amamanta en su pecho derecho a un anciano barbudo, que es el propio Pedro Nolasco, y en su pecho izquierdo al niño Jesús. Tiene a los dos abrazados con un gesto de gran ternura. Mantiene al niño Jesús sentado en su pierna izquierda, mientras el santo, arrodillado, se apoya en la pierna derecha para poder beber la leche de María. Es verdad que en cuanto a Jesucristo se refiere, la iglesia siempre ha guardado mucho las formas en cómo se representa. Pero a veces estos cristos son pintados eróticamente, como este que vemos en pantalla, mostrando el pecho, el abdomen e incluso la ingle, con apenas un nudo de tela tapando su sexo. Peor aún, es esa mirada con la que Jesús ve a los fieles, que no precisamente representa sufrimiento. La obra se encuentra en Cantabria, España. Estamos a punto de llegar a lo más perturbador. Espero estén preparados porque casi nadie se detiene a ver la arquitectura de las antiguas iglesias, pero esto sucede mucho más en Europa, veamos. La iconografía del arte románico es probablemente de las más ricas de la historia del arte. Cuando pensamos en una iglesia románica, pensamos en una iglesia pequeña y oscura, llena de representaciones del Antiguo y Nuevo Testamento, de santos, de vírgenes y velas. Pero seamos sinceros, lo último que esperamos encontrarnos en una iglesia es sexo. Y si vamos a hablar de algo erótico y sexual en lo sacro, no pueden quedarse atrás estas imágenes. Es curioso hablar de sexo explícito en un arte del que la mayor parte de los monumentos que han llegado a nuestros días son eclesiásticos. San Pedro es una iglesia románica del siglo XII. Si subimos la mirada desde la puerta principal y nos detenemos en los canecillos del Tejar que la cubre, entenderemos la sonrisa maliciosa de las personas que lo visitan. En uno de los capitales aparece una mujer que levanta las piernas tal cual contorsionista, enseñando impúdicamente su sexo. Sabemos que se trata de una mujer casada, puesto que lleva tocado matrimonial. En los canecillos podremos ver luchas con fieras, cabezas de animales, otro coito de postura imposible, monstruos, equilibristas. En el muro norte de los canecillos están más estropeados debido a los rigores del clima, pero se adivinan algunos animales. En esta imagen les muestro dos canecillos de la iglesia navarra de Larumbe, España. El primero muestra a una mujer casada iniciando el coito acercándose los genitales de su marido y en la otra la misma mujer aparece como madre sosteniendo a su hijo. En el capitel de la iglesia de Santa María de Oliva, Villaviciosa, en Asturias, España, se encuentra una de las imágenes más explícitas. En ella se aprecia un jabalí comiéndole el sexo a un hombre. El arte erótico reproductivo románico lo encontramos en toda Europa y también en todo el románico español. Apunta el crítico de arte José Samaniego, explicando que las celebraciones campesinas se hicieron junto a las iglesias y por eso las representaciones de tipo sexual del románico suelen estar en ventanas y canecillos exteriores bajo el tejado. Estas representaciones terminan en la arquitectura gótica al ser una cultura más urbana. Pues bien, ¿por qué entonces existe el arte erótico sacro? El arte erótico representa los vicios contra los que hay que luchar, explican los expertos. Otro ejemplo del erotismo artístico de Villaviciosa está en la iglesia de San Juan de Amandi. Hay varias referencias en el exterior, en los canecillos o cabezas de las vigas que soportan el alero. Una de las más conocidas es la imagen de una pareja abrazada aparentemente tocándose los pechos. En el gótico, las imágenes sexuales desaparecen de los capitales, que suelen estar muy altos y decorados con motivos vegetales, y pasan a esconderse en las tallas de la sillería. Junto al claustro, en la sala capitular, la sillería del siglo XV cobija historias eróticas. Son varios los ejemplos. Una pareja desnuda se abraza y se muestra en actitud cariñosa. En la escena se tocan sus partes íntimas. En otro recoveco, un hombre solo, con un vaso desnudo, se masturba. Históricamente el hombre desnudo es la representación del tonto, pero suele aparecer con alguna capucha en la cabeza. En el románico, al hombre desnudo se le considera un exhibicionista, pero en el gótico es el onanista o masturbador. En la Catedral de Oviedo, los márgenes de algunas escenas hablan por sí solas. Junto a los rostros de apóstoles, personas bíblicas y santos, aparecen, por ejemplo, la representación de lo que podría ser una gran orgía o un burdel. Aparecen las figuras de hombres y mujeres tocándose los genitales junto a una mesa preparada para un festín. La sirena es otro de los elementos eróticos que se repiten con cierta frecuencia en el arte asturiano. En la catedral, también al margen de una representación mayor, esta combinación de la mujer y el pez se relaciona con la lujuria. Además, la mujer porta un espejo y un peine, dos elementos que encarnan la vanidad. Esta sirena frente a la imagen de un hombre representa los peligros de la sexualidad. En la iglesia de San Vicente de Serapio en Aller, España, también aparecen otras sirenas, pero con dos colas. Estas no son todas las representaciones eróticas en la iglesia, hay muchas otras. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Hay hipótesis para todos los gustos. Algunos afirman que son simplemente representaciones del pecado. Otros defienden que los cristianos de entonces, por oposición al recatado islam, eran mucho más liberales de lo que pensamos. Los hay que aluden a que los maestros canteros simplemente las tallaban para entretenimiento personal, a modo de bromas en piedra. Y todavía está la versión de que se trata de una forma de animar a los escasos habitantes de aquellas tierras en zonas recientemente reconquistadas y despobladas a procrear. Y otros piensan que en este contexto de desinhibición el sexo sería algo más cotidiano y menos ocultable que ahora, por lo que los escultores románicos locales representarían escenas eróticas como parte de las costumbres normales de la sociedad en que vivían. Para algunos autores esta situación comenzaría a declinar con el puritanismo calvinista del siglo XVI, que caló de forma directa o indirecta en toda la sociedad occidental. Pero a ciencia cierta, no hay una explicación en concreto sobre esto, solo muchas hipótesis. ¿Tú por qué crees que representaban estas escenas eróticas en las iglesias? ¿Alguno de ustedes ha visto escenas como estas en alguna catedral de Latinoamérica? Si es así, escríbanmelo en los comentarios, porque quizá podamos hacer una segunda parte. Mientras tanto, los espero cada miércoles y cada sábado en otro video aquí en Oxlack Investigado. Síganme en todas mis redes sociales, suscríbanse a este canal y dejen su like. Nos vemos en el siguiente video.